SAMIC, otra vez, en esta edición de Hostelco, presentando las novedades que tenemos y, además, novedades en sistemas, en ayuda a los cocineros, en colaboración con nuestros distribuidores. Hoy ha sido el primer día y hemos tenido un éxito de participación de los visitantes y estamos realmente satisfechos de esta incorporación más que la empresa está haciendo en sus servicios. Pues la verdad es que aquest començament ha sido muy animado, la llenas está bien veiem que hay más actividad a la fira, aparte portem novatats, novedades. fet aquí una cuina cocina con el chef jefe, en Enrique Fleischman y bueno, la verdad que estem muy contents. Supongo que estos días irá más. Y bueno, el eh, a estar aquí y muy contents de venir a la fira. Estamos aquí un año más, en la feria nuevos proyectos, un nuevo, un nuevo sistema en el stand, eh, con cocineros, eh, con el nuevo Subit, la nueva campana, la nueva envasadora de campana y tal, con mucha ilusión, eh, buenos proyectos y, y parece que de momento vamos muy bien, con días bastante buenos. Creo que sí hemos logrado hacerle ver a la gente, a los clientes, que existen ¿no? esas posibilidades de, por medio de una maquinaria, potenciar, otros guiños ¿no? que gastronómicamente puedan tener un atractivo. Yo creo que hemos logrado conceptualizar muy bien, muy bien lo que queríamos ¿no? y, y la gente lo ha disfrutado y la gente, ha, bueno, por lo menos todos han aplaudido y todos se han ido muy contentos. Bueno, el objetivo ha sido un poco el, el hecho de enseñar a la gente y demostrarles de que con las máquinas de Samyx, por ejemplo, no se tienen por qué utilizar solo para amasar vacío o, o, o cocción a, a baja temperatura, sino que se pueden aplicar diversas técnicas y, y elaborar diversos platos Bastante originales con un poquito de imaginación. Bueno, me cago en el la cojan de David. El cocinero que tiene que estar en el y o se interesa a David, y que usted sepa que usted tiene una máquina de la máquina de la que ven novedad de la perrilla de la que viene, para que la gente que él a ver, o la cheja, Raizon. Hablamos de sentido, ¿no? hablar de gastronomía es de sentido, hablar de máquinas es hablar de proyectos, de innovación y demás, pero si esto no, no lo llevamos al alimento, pues quizás, eh, bueno, pues es un poquito más difícil de hacer ver las funciones del mismo. ¿no? Una buena respuesta de todos los clientes, contactos con clientes nuevos, con otras culturas, otros países también, hanno un'esperienza fantastica c'è un buon flusso di persone eh, molto molto interessante la fiera non solo per il mercato spagnolo speriamo anche per tutto il mercato europeo e speriamo di ricevere molti contatti per, tutto, per tutti i distributori sia della spagna e anche di europa anche.